Yo soy Amparo Pons, bibliotecaria de Lendo del Museo Valenciano de Energía Y esta semana os voy a recomendar este libre, que es de Estilceyes al País Valenciano, de Jaume, Lloret y Esquerdo. Pero ¿sabéis qué? Que he gritado a una amiga megua Mol, pero que muy especial, que es de un María. Pero que ella, pues, parle más de este libre. Es que María, Juan Luiguez, venga, contanos. Buen día, Amparo. Muchas gracias por crearme para presentar. ¿A qué libre? Tan interesante. María, María, María, María. María. <ríe> ¿Pero yo? Eh, Bebutoni, no sé si tú. Perfa, perfa, María. Butoni, o fa muy bien. Vale, esta vez, amor. El Butoni hará la presentación del libre estigies del País Valenciano. ¡Gracias! gracias, María, gracias. Mira que es libre, el hace un recorregu, ¡Esta actitud! Eh, eh, eh, eh, no, no Botoni, ¿Eh? exhaustivo. Ah, ¡executivo! Eh, eh, eh, no, Botoni, exhaustivo. Mi, mira, dilo hables te estés va, va. Eh, libre mola molt. Je, je. Muy bien, muchas gracias, Butoni. Adiós. Adiós. Ay, madre madre. Vale, me em tocará, pero bueno. Eh, aquí sí, ¿eh? Para un recorrido. Un... María, Exacto. María, María, María, María. ¿Qué pasa, Bogotá? Es, es, es, es, que, es que salimos nosotros sin el libro. Estamos en la página 361. Es mi día, usted, o Bogotá. Sale el botón y lo amedrezas, lo amedreznasos con un tío con una guitarra. Ah, sí, es que están andando y mi qué, presentando un y libre. Pero, Bogota, ahora está en fe la presentación de aquel libre. Así que, de llanto el favor. Va, vale, vale, de acuerdo. Y de paso, voy a cambiarme los calzones. <susurra> perdoneo, perdoneo. Ya me lloré para escribir aquel libre a De la historia de este del país valenciano, desde sus orígenes fin la actualidad. Se expliquen todos los géneros, técnicas y formas de expresión que atributa que estar dramático al yard del temps. También y aparecen los principales protagonistas que han hecho arreglar a la nuestra tierra a que estar milenario, popular y universal. ¡Ay! Eh, creo que esa piedad quedado prove! Muchas gracias, amparo! ¡Adeu! ¡Adeu! ¿Qué? ¿Qué envigue? Em més bons en SBONS per a para vos este llibre. La Bogota y el Butoani. Y la Matisa María, la chiqueta más valenta de el Lemón. ¿Quién ha que tiene de poder contar con a mis monstruos de la compañía Disparatario, que siempre en que sí? Gracias, Lorena. Gracias, Disparatario para formar parte de la Biblioteca del Museo Valenciano de Etnología. Y si nos ¿eh? Que cuando pasé el tenía tenemos mala tardor le espanta la por y traeremos todos los monstruos a pasear. Una abrazada bien fuerte desde el Etno.